La señora Joanny Rosario denunció este lunes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NSD irrumpieron en su casa en horas de la madrugada en busca de su yerno. Alega que hubo abuso por parte de los uniformados que ejecutaron el allanamiento. Yo vine a hacer una denuncia porque la NSD se me tiró el sábado a las 5 y 45 a mi casa, eh, buscando, a, de la mañana, buscando a Michael Moquea.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 Tengo 17 años trabajando en el hospital San Vicente de Paúl. Soy una madre soltera. Tengo siete niños en mi casa. Somos tres mayores y trabajamos. Y hasta ahora yo soy una señora decente. Eh, soy una, le expliqué que soy una señora enferma y me dijeron, la rubia me dijo que no hiciera drama. Que, que yo no, que... Pero es que un un bueno, eh, ellos me entregaron esta hoja y después fueron a buscarla y pidiendo excusa de que había sido un error. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.